Tras las declaraciones del asambleísta Edwin Herrera, quien calificó de desleal las denuncias presentadas por la concejal Cecilia Chacón para llevar adelante el proyecto The World Center, ahonda la crisis en Sol.bol. La concejal Chacón presentó una denuncia de acoso político ante la Asociación de Concejalas de Bolivia. Ahora el alcalde de La Paz, Luis Revilla, evita hablar de dicha acusación. El alcalde, viernes la concejala Cecilia Chacón ha presentado una denuncia de acoso político a la no tengo un comentario al respecto. Por su parte, el concejal Fabián siñani quien es acusado por este proyecto, manifestó que existe distanciamiento con la concejal Chacón por las denuncias presentadas en su contra por el proyecto World Center, proyecto que fue suspendido por el municipio paseño. Hay una relación pues distante, ¿no? Porque eh, surgen muchas dudas sobre lo que ha hecho la concejala Chacón. Bueno, ya presentó su denuncia ante la Comisión de Ética, la comisión ya está conformada. Bueno, ahí presentaremos todos, estos, todos los descargos. Pero vuelvo a insistir, hay cosas que, que no dejan de ser llamativas. Primero, ¿por qué la concejala Chacón eh, presenta esta denuncia años, meses después de que se tramitó? ¿No? No sé. Si ella dice que conocía de estas irregularidades, al día siguiente que se aprobó este convenio, ¿por qué no planteó la denuncia que planteó hoy, en estos días? ¿No es cierto? Llama eso la atención. La concejal Cecilia Chacón denunció al menos cinco irregularidades en la aprobación del convenio entre la alcaldía de La Paz y el empresario Edwin Saavedra Toledo. Y dijo que este trámite intervino la esposa de su colega Fabián Siñani.